¿Cómo levantar la medida de embargo de nuestras cuentas de ahorro? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Cómo levantar las medidas de embargo de nuestras cuentas de ahorro o corrientes? Vamos a explicarles cuándo aplica el límite de embargabilidad establecido por la circular 058 del 6 de octubre de 2022 por la superintendencia financiera. Pero no se les olvide por favor suscribirse al canal. Eh, darle like al video, compartirlo con alguno de sus familiares, por favor, porque este tema es muy interesante y es un video que va a ser corto y ustedes van a aprender muchísimo sobre sus derechos y cómo defender sus derechos frente a esta situación, si se llega a presentar o si ya se te presentó. Entonces, para empezar es preciso decirles, obviamente, que se suscriban al canal y que hay un límite en embargabilidad fijado por la Superintendencia de Industria y Comercio, como lo dije hace un momento, que a partir del 6 de octubre, que se expidió la circular 058 de 2022, lo estableció en la suma de 44.617.000 pesos aproximadamente. Lo que quiere decir que cuentas de ahorro que tengan... Menos de esta cantidad gozan de esa prerrogativa de inembargabilidad de acuerdo también al artículo 594 del Código General del Proceso. Entonces, tenemos ya esta prerrogativa. Ah, pero es que entonces, ¿por qué los jueces están embargando las cuentas? Mire, primero, para empezar, el juez no sabe cuánto dinero tienes tú en tu cuenta. Segundo, la entidad financiera no se abstiene de decretar la medida porque la orden la está dando un juez, ¿cierto? Tercero... Eh, hay, si bien es cierto, ya las altas cortes han requerido un sinnúmero de veces a las entidades financieras diciéndoles que se abstengan de aplicar la medida decretada ya sea por el juez o por una oficina de cobro coactivo de, algún, de alguna entidad territorial, ya se les ha advertido que se abstengan de aplicarla y que le expliquen al juzgado cuando solicite la aplicación de la medida que la cuenta de ahorros está por debajo del límite de inembargabilidad establecido por la superintendencia financiera. Pero aquí sucede lo que les dije hace un momento y es que a los gerentes o a, las, a los, o a los encargados de las sucursales de las entidades financieras les da miedo desacatar la orden del juez. En este estricto sentido nosotros tenemos que requerir al juzgado y decirle señor juez mi depósito judicial, mi depósito eh, o los depósitos o los dineros que tengo en esa cuenta de ahorros que usted me embargó están por debajo de el, lo establecido por la superfinanciera en su circular 058, que es de 44 millones 617 mil pesos aproximadamente eh, cuentas corrientes, las cuentas corrientes no gozan de esta prerrogativa de inembargabilidad si tú tienes una cuenta corriente desde un peso en adelante te la van a poder embargar ahí no tenemos nada que hacer ¿sí? Cuenta corriente de un peso en adelante, se le decreta medida cautelar y ahí no hay nada ya que se pueda hacer como lo acaba de decir. Entonces, ¿qué otra solución tenemos al respecto? Porque nos hemos encontrado con muchos clientes que tienen una medida cautelar de hace varios años. Hemos entrado a la página de la rama judicial, les hemos revisado su proceso y ese proceso ya está archivado hace varios años. Y se archivó por desistimiento tácito. ¿Qué es el desistimiento tácito? Es un castigo que creó el legislador para la inacción frente al proceso que tiene ese acreedor. Tenía una carga procesal, no la ejecutó, pasó más de un año de inacción en ese proceso y por eh, desistimiento tácito terminaron archivándoselo. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Porque también puede que el proceso finalizó con sentencia, lleva más de dos años y tampoco ha hecho nada el acreedor, por lo tanto también se puede solicitar ahí la aplicación del desistimiento tácito. Pero ojo, cuando hay sentencia son dos años. Cuando no hay sentencia es un añito de inactividad procesal. ¿Qué tenemos que hacer? Si el proceso fue archivado, tenemos que presentar un oficio al juzgado solicitando el desarchivo del proceso y solicitando que se le dé eh, que se levante la medida cautelar que pesa sobre la cuenta de ahorros tal a nombre de fulanito de tal, ¿cierto? ¿Qué pasa si el proceso no está archivado y tiene sentencia? si sí, está archivado no está archivado perdón y tiene sentencia y ya han pasado más de dos años la situación es igual señor juez por favor eh, archive ese proceso por desistimiento y levánteme la medida cautelar que pesa sobre sobre mi cuenta de oro o sobre mi cuenta corriente ¿listo? recuerden que los procesos terminan de manera normal y de manera normal aquí ya les dije por desistimiento tácito porque hay una inactividad procesal superior a un año pues está terminando de manera normal ¿cierto? pero bien eh, ¿Cómo eh, lograr determinar? Ah, otra situación Puede que el proceso esté eh, no esté archivado Que esté activo Y que tenga más de un año de inactividad procesal Ahí tenemos que decirle al juez Señor juez, por favor Aplique la figura del desistimiento tácito Dado que la parte demandante o la parte acreedora Ya lleva más de un año de inactividad procesal Y el juez muy seguramente va a decretar el archivo del proceso por desistimiento tácito eh, en estos casos también se le solicita al juez que se levanten las medidas cautelares que se hayan aplicado durante el desarrollo de ese proceso y esa es otra manera de poder levantar el embargo que pesa sobre nuestras cuentas sean corrientes o sean de ahorro ahora bien, doctor, ¿y cómo hago yo para revisar los procesos? yo no tengo ni idea cómo se revisan, miren acá les voy a dejar el enlace, ustedes ahí van a entrar a consulta procesos le van a dar por consulta unificada, van a colocar persona natural, eh, últimos, tre últimos eh, últimas actuaciones procesales, van a colocar su nombre completo y le dan buscar y él les va a votar todos los procesos que ustedes tienen. Y van a poder mirar los estados del proceso, entran actuaciones, en el apartado de actuaciones lo van a ver. De hecho, en nuestra cuenta de TikTok, tu abogado en casa, subimos un video en donde les enseñamos cómo revisar los procesos en eh, la página de la rama judicial. O cómo saber si estás demandado dentro de la página de la rama judicial. Eh, ustedes al revisar pues, van a encontrar que de pronto el proceso fue archivado por desistimiento tácito, lo que quiere decir que hubo una inactividad procesal. En este sentido, ya se tienen que levantar esas medidas cautelares. El juzgado debe expedir un oficio. Como ya fue archivado, solicitamos el desarchivo y que se... Eh, levanten las medidas cautelares, el juzgado va a expedir un oficio, ese oficio se le correrá traslado a las entidades financieras para que levanten esa medida cautelar que pesa sobre la cuenta, sea de ahorros o sea corriente. Y un dato muy importante, cuando el proceso es archivado por desistimiento tácito, generalmente ese título de valor ya se encuentra prescrito. ¿Por qué? Porque la entidad al momento de ejecutarte, al momento de demandarte ejecutivamente llenó sus espacios en blanco, ese pagaré, lo que quiere decir que al, de, al archivarse el proceso por desistimiento tácito se levanta la suspensión del término de prescripción y sigue corriendo normal. Y ya han pasado tres años generalmente, por lo tanto esa entidad ya no te podrá ni siquiera volver a cobrar esa, eh, jurídicamente esa obligación. Esa obligación se convierte en una obligación natural. Entonces, levantar las medidas de embargo sobre las cuentas, de ahorro o corrientes es posible. Simplemente yo los invito a todos: miren, tomen asesoría, asesórense. No les dé miedo pagar una asesoría porque es que ustedes pagan una asesoría y van a resolver muchas dudas y van a encontrar solución a sus problemas. En casi todos los casos hay solución. En muchos de esos casos, Acudimos al proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante también, que es un proceso que también les va a brindar a ustedes la posibilidad de reestructurar esos pasivos que tienen, esas deudas que están en mora, de llegar a un acuerdo con esos acreedores, de tener una segunda oportunidad con esos acreedores para que ustedes puedan pagar sus obligaciones. Si no se aprueba esa propuesta de arreglo, pues eso se irá a liquidación patrimonial, que no es otra cosa que el juez civil municipal tome nombre un liquidador que tome tu patrimonio y ese patrimonio, con ese patrimonio se le cancele a esos acreedores en algunos casos el patrimonio está en ceros, pero acuérdense que la ley indica que el proceso se llama liquidación patrimonial no liquidación de activos, y el patrimonio está conformado tanto por deudas, créditos, obligaciones y activos, entonces tenemos que eh, Estar muy pendiente de todos estos temas, miren en tu abogado en casa, queremos es enseñarles, que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, que los defiendan, que, que no se queden quietos porque a veces quedamos ahí reportados toda la vida, he encontrado clientes que llevan 20 años reportados y yo pues yo no tengo plata para pagar y me cobran y me cobran y yo llevo 20 años reportado y les hemos eliminado sus reportes negativos. Y miren, la felicidad de nosotros cuando uno de nuestros clientes dice, doctor, gracias, fui al banco X y me dio una tarjeta de crédito. Ustedes no se imaginan para nosotros lo que significa eso. Gracias, fui al banco y me aprobaron el crédito hipotecario y no perdí el subsidio de vivienda. Todas estas cosas son las que nos llenan a nosotros, las que nos hacen eh, trabajar día tras día, de que no nos dé pereza generar contenido, de enseñarles, porque generar contenido es un tema bastante también complejo, bastante difícil, tenemos que sacar tiempo para eh, preparar el tema del que vamos a hablar en los videos. Entonces, esto lo hacemos por ustedes y porque queremos ver eh, la felicidad reflejada en sus rostros cuando vuelvan a ser un sujeto de crédito, cuando vuelvan a nacer la vida crediticia. Entonces, ya saben, suscríbanse al canal, por favor. Aquí les voy a dejar el WhatsApp, el número de WhatsApp, para que no se escriban al WhatsApp. No se escriban, recuerden, es escribir al WhatsApp, no llamar porque... Mucha gente dice es que uno llama y no contesta, pero es que les estoy diciendo es que escriban al WhatsApp para darles la información. Entonces eh, WhatsApp 320 220 6002 tomen asesoría, tomen acción. No se queden quietos, de verdad que sí. No les dé miedo pagar una asesoría, porque es que si les da, o sea, no pagaron sus créditos por X o Y motivo, pero tampoco quieren la solución para volver a nacer a la vida financiera, pues hombre, tomen acción. Ya saben, suscríbanse al canal, like a este video, activen la campanita para las notificaciones de todo el contenido que vamos a subir. Y si ustedes pueden compartir este video con uno de sus amigos, compártanlo que de pronto necesita esta información. Entonces, hasta el próximo video. Dios los bendiga. Chao.